Bienvenidos Trader, bienvenidos. Bueno, ¿cómo cazar las noticias? ¿Cómo hacerlo? Porque yo trabajo con las noticias. El 80% de los mentores te dicen, no, pero es cuando no hay noticias. Disculpen mi voz, pero es que me parece cínico. Me parece cínico. Las noticias te brindan la volatilidad del precio. Yo tengo un mentor que le pagué mil dólares, que solo habla en inglés, que trabaja con las fundamentales. También tengo mi cuenta auditada que la puedes ir aquí a ver aquí abajo en el canal de Telegram. Más de 7 meses de rentabilidad con el 14%. También pueden ver la calidad de los trades con el poquito stop loss, como ya les había mostrado en un anterior video. Cómo tomé la operación acá en el South USD. Miren que si yo lo hubiera dejado correr, que eso... Hay que empezarlo a trabajar a largo plazo. Hubiera sido un recorrido mucho más grande, ¿ya? Pero esto requiere de que pongas dos operaciones y vayas moviendo el stop loss porque después te tienes que mamar esta mecha que hay acá. Y acá. Si es posible, yo tengo a mi algoritmo Lira de alta frecuencia. Él me dice a nivel fractal, me dice también a nivel de volumen, a nivel de velas, dónde están los institucionales metidos. Es importante, donde están los institucionales es donde están los movimientos. Nosotros venimos es a predecir qué va a ocurrir en el mercado, no a jugar posiblemente qué va a hacer. Para eso me pongo a vender, yo qué sé, buñuelos y empanadas. Si ¿Sí me hago entender? Si yo no puedo hacer una calidad de trade... ...donde aquí es la peor zona... ...en donde me puedo meter... ...aquí es la peor zona... ...repito, donde me puedo meter... ...y yo no sé... ...cuándo va a haber el volumen... ...cuándo va a haber el momentum... ...que las noticias... ...las noticias hacen dos cosas... ...o lateralizan el precio... ...van de arriba a abajo... ...o liberan el precio a la alza o a la baja... ...es importante que entiendan esto... Un análisis fundamental va de la mano con el, el análisis de a nivel macro y micro. Si yo vengo aquí, trader, fíjate muy bien porque a mí me encanta que te envíes información de alto valor. Yo no te vengo aquí a repetir lo mismo. Yo te vengo a decir, en realidad, yo que veo en el mercado. Mira, esta zona es una zona de demanda. O sea, es el oro. El oro ahorita por todo lo que está ocurriendo a nivel mundial se está moviendo de manera muy brusca. ¿Ustedes tienen idea de cuántos inversionistas ahorita están invirtiendo en el oro? ¿De cuántos bancos y fondos de inversión están comprando oro? Muchísimos. Así como también muchos inversores grandes están comprando el oro. Entonces, el fundamento es sencillo, viene de una zona de demanda. Mira lo sencillo que es, recuerda que vas a participar, si quieres participar en la sala de trading que ya estoy a punto de abrir los cupos, aún no los abro, aquí abajo en Telegram tienes toda la información y puedes ver la cuenta auditada, puedes ver mi trading día a día, puedes ver los 7 meses rentables que llevo. Con rentabilidad sobre el 20% y el 14%. A ver, a ver, yo quiero aclarar algo. Vuelvo y digo, si yo tengo el 14% positivo, yo no voy a arriesgar ese 14%. Solo voy a coger el 4%, el 4 para volver a invertir. Porque tengo que cuidar mi cuenta. Esto es cuestión de riesgo. Esto es un plan de trading mucho más avanzado. Pero lo vas a aprender todo dentro de la sala de trading en vivo. Entonces, miren, zona de demanda. Miren estas fundamentales que hay. Por ejemplo, yo ahorita no estoy operando estas fundamentales. ¿Por qué no las estoy operando? Porque ya sí que hubo una extensión del precio muy grande y va a haber un retroceso donde se va a tocar con la EMA y lo posiblemente vuelva a subir. Entonces, no es solo operar las noticias, es verlo a nivel macro, a nivel fractal, qué está haciendo el mercado. No es porque haya una noticia, yo voy a operar a huevo ahí. Pilas con eso, no se confundan. Todo va de la mano, todo va en confluencia, todo se alinea en el mercado, porque el mercado se alinea para poderse liberar. Entonces, obviamente, ahorita no voy a operar esta noticia, porque ya sé que hay una extensión muy grande del precio. Aparte de eso, ni siquiera se está una, haciendo un alto para que venga a ser un retroceso fuerte. Todo eso lo explico dentro de aquí de Telegram. Ahí van a obtener información de otro calibre. No es solo operar las noticias y ya. No es solo eh, seguir la ESMA y ya. No, todo va de la mano. Traders, yo he pagado millones para educarme. Yo he pagado no academia, solo pagué una academia en mi vida. Aparte de eso, he pagado mentorías, mentorías donde me mentorean mi mente, mi, mi mentalidad, mi exposición al riesgo. Si yo tengo el 14%, como he explicado en anteriores videos, ve y velos porque te van a explotar la cabeza. ¿Yo por qué voy a meter este 4% a meterme aquí a operar esta noticia que nada tiene que ver con la estructura real que está haciendo el mercado? Eso no tiene sentido alguno. Entonces, se van saltando de estrategia. No, que ahora quiero operar solo las noticias. No, que, no todo va en confluencia y todo va de la mano. Repito, pilas con eso. ¿Por qué yo opero las noticias? Porque si yo sé, por ejemplo, aquí nos encontramos en Semanal, yo sé que el mercado va a impulso, retroceso, impulso. Se soporta aquí, en esta zona de aquí. Y ya va a ser un impulso. Y aquí es donde se va a dar unas noticias en el brazo del impulso semanal. Obviamente voy a operar las noticias. Pero si ya veo que el brazo está muy largo, obviamente no voy a operar las noticias. Traders, eso se trata del trader. El 80% del trading es la estrategia. No me creen busquen documental de trading de alta frecuencia ¿Por qué será que los institucionales, los grandes, los dueños del mercado invierten tantos millones en crear algoritmos que mejoren la estrategia? Porque la estrategia es lo más importante en los mercados. El 20% psicológico porque tiene que ver con el plan de trading y ejecución. No puedes entrar en cualquier lugar. No puedes entrar cuando ya ha ya hecho una extensión tan grande del precio a nivel semanal. Mira que si yo voy a mensual. Estos son soportes y resistencias dinámicos. Esto es de aquí. ¿Sí? También tengo eh, la, de, la de un año. Me encanta ver la de un año. Miren, de una vez les digo aquí, miren lo brutal que es esta metodología, traders. Se está soportando en esta zona porque posiblemente todo este año vaya a subir el mercado. Eso ya es mucho más avanzado, pero lo vas a ir aprendiendo poco a poco en la sala de trading en vivo. A mí no me interesa ya que sepas teoría. ¿Cuánta teoría tienes y, y cuando vas a la práctica te equivocas una y otra vez? Digamos, tienes mucha teoría y querías operar esta noticia, la embarraste, no era día para operar. Hay que esperar a que haya un retroceso, hay que esperar muchas más cosas, que eso te lo explico en la sala de trading en vivo, ¿sí? Pero de hecho acá hay una resistencia dinámica, esto es una resistencia dinámica. Entonces, no es operar, por ejemplo, yo hoy no operé. Yo hoy que hoy es, a ver, mañana es estarás tú, hoy, hoy es lunes. Hoy es lunes, traders. Yo no voy a operar hoy, yo estoy esperando a que se acomode el mercado. Se lo van a ir aprendiendo mucho más adelante pero obviamente Pero las noticias ¿por qué? porque acá está la mayor rentabilidad ¿por qué el 80% de los mentores y academias no pueden hacer esto? porque no tienen algoritmos de alta frecuencia yo tengo mi, mi algoritmo mi, mi herramienta de lira no entienden sobre la fractalidad del precio, todavía siguen hablando de patrones arcaicos Todavía eso es como si fueran 20 años atrás, mi pregunta es para ti ¿Quieres estar 20 años atrás o quieres actualizarse como se actualizan los bancos y fondos de inversión? Porque cada ritmo es distinto. No es lo mismo operar aquí buscando un patrón o operar aquí en una tendencia. No es lo mismo operar aquí en esta manipulación que operar en esta tendencia. Claro que se puede predecir. Claro que lo podemos hacer. Los institucionales lo hacen. Tienen sus algoritmos de alta frecuencia para predecir las cosas. ¿Ustedes creen? Que los bancos meten posiciones porque sí. O sea, ellos vienen acá y meten posiciones porque sí. Porque no se puede predecir en el mercado. Obviamente no. Es porque ellos ya tienen una estrategia, tienen unos algoritmos que les está diciendo que acá hay vendedores y por eso venden. Traders, no se dejen limitar por mentores que siguen totalmente 20 años atrás enseñando lo mismo que enseñan los brokers, porque es que los brokers ni siquiera les interesa enseñarte en realidad el mercado. Quieren que tú participes en el mercado para entregar liquidez al mercado, para que haya liquidez en el mercado. Por eso los institucionales nos dejan operar en los mercados a nosotros como minoristas. Por eso, si ustedes se van a ver en, digamos, busquen el broker de Pepperson, ¿Cuántos pierden en Pepperstone? Vayan y busquen, busquen en Google. ¿Cuántos pierden en Pepperstone según eh, el estudio o... Bueno, ustedes pueden buscar. ¿Cuántos pierden en Pepperstone? ¿Cuántos traders minoristas? Casi el 95%. Y todos siguen hablando de la misma estrategia. Que es que el pollito... Entonces voy a buscar el patrón pollito. Ustedes no están cansados de perder dinero, de perder su tiempo, de sentirse frustrados, de estar peleados con su familia, de estar perdiendo y perdiendo dinero, que duran dos meses rentables, luego pierden todo, que le meten más lotaje porque solamente están escogiendo un poquito de movimiento. Los institucionales cogen estos movimientos, por eso yo también invierto a largo plazo. También puedo invertir en oro, miren traders, puedo invertir en oro en largo plazo, y digamos que yo invirtiera acá, que eso se puede hacer, me llevo el 22% sobre la inversión, 22% sobre la inversión en un año. Estos son inversiones a largo plazo, eso ya es más adelantado, eso ya requiere saber dónde hay una demanda fuerte a nivel fractal mensual. Claro que la estrategia importa, los algoritmos de trading de alta frecuencia están creados a nivel fractal. El trader y el mentor que te diga que no, por eso genera rentabilidades tan chicas. Yo genero sobre el 20%. Por eso a mí no me interesa mucho gestionar cuentas. Yo este 20% lo puedo trabajar solo. Si este 20% lo llevo positivo en el mes, yo ahorita es 9% y ya llevo el 14%, traders. Yo cojo solo de aquí para arriesgar el 3%. Arriesgo sobre lo que ya gané. No arriesgo sobre la cuenta que ya tengo, no hago mi trading sin stop loss, porque para eso tengo las fundamentales, participo cuando hay fundamentales, pero también cuando a nivel fractal el mercado está alineado, no solo porque hayan fundamentales voy a participar. Entonces, obviamente, las fundamentales sirven para buscar la liberación del precio, pero va de la mano con toda la metodología que yo te enseño. Métete al canal de Telegram, allí vas a aprender mucho más, deja las estrategias arcaicas y vamos al siguiente nivel, trader.